¿Cómo se interpreta una carta de los chakras? después de una investigación de muchos años logré encontrar lo que es la correlación que nos indica eh, la carta astral referente a los chakras hay unas correspondencias que se pueden comprobar están matemáticamente ligadas los, los 12 signos con los 12 chakras y las diversas posiciones de los planetas nos indican cómo se encuentran de activos y de qué manera los diversos chakras todos sabemos que tenemos siete chakras principales, pero que se subdividen en dos, y por eso tenemos los doce chakras, de ahí la correspondencia con los doce signos. En este gráfico que estáis viendo ahora en pantalla, la que llamamos la carta de los chakras, vemos cuatro columnas de siete chakras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿lo veis? En realidad son doce, pero para que nos entendamos, este sería el chakra corona, o coronario, este de aquí abajo sería el chakra base, el chakra sexual, el chakra del plexo solar, el chakra cardíaco, el chakra laringio y el chakra eh, entre cejas, sería más o menos este el nombre clásico. Nosotros, insisto, que lo dividimos en 12, entonces hay diferencias en el chakra visión, etcétera, no el delantero, el trasero, pero aquí básicamente, para que entendáis, podemos ver cómo en mi carta hay tres chakras que no están que no hay nada dentro, por lo tanto no están lo que se llaman activos, pero es una manera de decirlo, claro que están activos, están vivos, están moviendo energía, solo que, porque si no estaríamos muertos, solo que representa que no, no, no causa problema, no es un trabajo a realizar en esta vida, o al menos en el momento de nacimiento estaban así, estaban como eh, en stand-by, trabajando normalmente, pero sin nada especial. Donde sí hay sectores coloreados son chakras que estaban muy activos por alguna razón, en un caso en concreto donde haya un sector en negro, veis, aquí hay uno, en este hay otro, en este hay otro, en este lado también, dos delanteros y un trasero, estos chakras tienen lo que se llama un bloqueo. Cuando hay un sector rojo, estos tres también tienen, ¿vale? cuando hay un sector rojo significa que hay un exceso de energía. Cuando hay un sector azul significa que está armónico, que ese chakra lo estamos usando armónicamente para trabajarlo para algo. Y cuando hay verde significa que es un chakra que estamos aprendiendo a usar correctamente. Hay un aprendizaje a realizar, por lo tanto no es negativo, no hay problema, pero tampoco es tan armónico y fácil de usar como el azul. Fijaos que también puede ser que hayan varios o incluso los cuatro colores, los cuatro sectores en un chakra porque aunque la energía del chakra sea una la usamos en diferentes áreas de nuestra vida y esto es lo que nos indican los planetas entonces podemos tener que en una área de nuestra vida tengamos un bloqueo total de un chakra por ahí no puede salir energía y eso nos causa problemas este es uno de los casos que tengo aquí en el chakra de lo que es la comunicación bueno el chakra de expresión en este caso sería la parte manifestación pues eh, tengo una parte que es bloqueada o tenía de nacimiento también de nacimiento tenía una parte en exceso había un exceso que tenía que ver con el chakra expresión pero que se manifestaba en un lugar diferente de donde tenía un bloqueo evidentemente en otra área de mi vida en cambio en otra área de mi vida estaba muy eh, equilibrado lo podía usar con corrección funcionando armónicamente etcétera y en una cuarta área estaba aprendiendo a usarlo por eso no es tan simple como decir tengo un chakra bloqueado o tengo un chakra en exceso que sí evidentemente eso ya ayuda a simplificar pero se puede afinar muchísimo más en qué área se manifiesta y de qué manera veis aquí por ejemplo en el segundo chakra el perdón el cuarto chakra el chakra cardíaco tengo eh, una parte armónica un sector armónico en una parte de mi vida y un sector en aprendizaje pero no tengo ni bloqueo ni eh, exceso en cambio en el chakra de que nosotros llamamos eh, autoconciencia en la parte de identidad tengo un exceso y un bloqueo aparte de un aprendizaje y en la parte de poder la parte de trasera tengo un armónico en el último que tengo activo en este caso el de lo que se llamaría el chakra sexual aunque nosotros le llamamos el chakra relación tengo un bloqueo en la parte delantera un exceso en la parte trasera eh, dos armónicos, uno del anterior y otro trasero y uno de aprendizaje. Resumiéndolo mucho, esto sería, el, digamos, tal como nazco, con ese tipo de energías, porque vienen de mi aprendizaje en otras vidas, lo que llamaríamos herencia, ¿no? Está ahí. La segunda columna nos indica simplemente lo que venimos a aprender. La energía que trabajo, por ejemplo, con la conciencia, con el sol, que tengo aquí, veis, en la parte del de chakra expresión, la parte trasera, pasa en este caso a la parte delantera durante mi vida mi alma desea que pase de trabajar la energía mentalmente aquí a la parte trasera del chakra de expresión y que lo vaya trasladando esa energía esa concentración mental a la parte delantera en cambio la parte emocional por ejemplo que la tengo en el chakra cardíaco la parte trasera me está pidiendo que lo traslade que traslade de la actividad de mi luna de mis emociones de mi relación emocional a lo que es el chakra delantero la parte delantera del chakra mental y así con todos los planetas podríamos ir viendo qué tipo de evolución se me pide por parte del alma que haga por eso le llamamos el aprendizaje lo que vengo a aprender en esta vida luego además tenemos el punto de la edad que eso viene, proviene del, de la astrología del método huber que es la que yo uso que me indica en qué chakra estoy en este momento trabajando más aunque todos pueden tener su necesidad de trabajo de, de usarlos de equilibrarlos etcétera hay unas épocas en las cuales trabajamos cada uno de los chakras de una manera mucho más potente en mi caso por la edad actual que tengo que voy desde los 54 como podéis ver aquí 54 años hasta los 60 en este momento tengo 58 estoy trabajando el chakra cardíaco antiguamente los últimos anteriores años de los 48 a 54 trabajaba el chakra poder y luego trabajaré pues el chakra expresión y así voy trabajando cada uno de los chakras desde el nacimiento hasta la muerte van siguiendo todos los chakras activándose esto es aprendizaje no, no indica ni bueno ni malo lo que sí es cierto es que si eh, en este momento por ejemplo estoy activando un chakra que de nacimiento estaba tranquilo estaba en este caso armónico, por ejemplo, lo más fácil es que no tenga problemas importantes. En cambio, cuando se activa un chakra, será en la próxima, en el próximo periodo, de 64 a 66, que activa un chakra que de nacimiento tenía un bloqueo y, una, y un exceso, en este caso, si no lo he arreglado durante los años que he vivido, no he logrado equilibrar este chakra, en este momento, pues saldrán las dificultades inherentes de una manera mucho más fuerte. Pero no se puede saber si está aprendido o no digamos a través de una carta eso lo puedes saber tú si has aprendido cada uno puede saber lo que ha aprendido pero en este caso los avisos pueden ser muy importantes para evitar conflictos y las últimas dos columnas no voy a entrar más en ello simplemente comentar que tiene que ver con las activaciones que ahora mismo los tránsitos planetarios están provocando algo así como que aparte de lo que tú estás evolucionando y lo de que tu conciencia que marca el punto de la edad está trabajando que chakra está trabajando aparte hay las influencias planetarias que van activándote los chakras diferentemente, por exceso, por bloqueo, uh, por equilibrio, armonía, de de depende de cada uno, ¿no? Y lo único que importa de esta última columna, por ejemplo, es si coincide con la primera. Algo así como que si yo tengo un inarmónico, un bloqueo uh, o un exceso en un chakra y ahora, en este momento, por los tránsitos, se me activara también por bloqueo o por exceso, Resultaría realmente, como es armónico y vibrante lo mismo, la mismo tipo de vibración, que si no lo he arreglado, ahí es cuando salen los problemas más fuertes. Si no se activa nada, no hay ningún problema. Y si lo que se activa no tiene nada que ver con lo que tenía de nacimiento, probablemente será una molestia, pero no algo grave. Bueno, he intentado resumir, como podéis ver, es que es muy es imposible resumir en pocos minutos todo lo que es una carta de los rayos, pero he querido dar una visión de qué es lo que se puede ver aquí, ¿eh? que conste que se puede ver el, el problema físico que puedas tener, los problemas psicológicos que lo provocan, viene de ahí, esa es la gran importancia de esta herramienta, y es muy profundo, puesto que te habla de todas las doce eh, las energías que conforman tu cuerpo energético. ¿Qué es lo que vienes a aprender? qué cosa tienes de nacimiento, de qué manera funcionan en el momento de nacimiento y en el momento en concreto en que estás mirándolo, si hay algo que puede explicar el por qué se te activa tal o cual problema. Espero haberlo explicado suficientemente claro. <risa>